vamos a conversar con, con Sergio y Andrea eh, a, en la semana de, bueno, de la marcha que pide justicia por Santiago Maldonado. Eh, una causa que en realidad nos lleva a remontarnos a eh, la lucha histórica por la tierra de, de pueblos mapuches y de pueblos indígenas en el territorio de nuestro país. Eh, que tiene que ver con la expropiación a manos de actores privados históricos con la complicidad del Estado. Por otro lado, también nos lleva a pensar en la represión ilegal que se perpetró eh, en eh, aquella ocasión, eh, el 1 de agosto. Y por otro lado, eh, también nos vamos a referir al, al juicio, eh, a un proceso judicial que estaba plagado de irregularidades y de elementos que fueron soslayados, y vamos a conversar con ellos sobre eso especialmente. Y tres señalamientos que me parecen importantes para... Imaginar una lectura política de la situación. La aparición del Cuerpo de Santiago el 17 de octubre, la semana de las elecciones intermedias de 2017, por un lado. Por otro lado, el tratamiento mediático de una autopsia que se dio como un hecho conclusivo, ¿no? eh, donde se divulgaron este, eh, un número erróneo de, de peritos y donde no, no se contó digamos, cómo fue el procedimiento y no se contó todo lo que quedó fuera digamos, de, eh, del fallo de Gerald. Y, por otro lado, el cierre precipitado de la causa el 21 de noviembre, o el 29 de noviembre, si no recuerdo mal, del año pasado, en la semana de apertura del G20, también eh, da la sensación que eso tuvo que ver con una necesidad del gobierno. Así que, básicamente, después de este repaso muy breve, eh, quería, quería bueno, preguntarles, o si a ustedes les parece bien, empezar... Pensando eh, todo lo que fue soslayado en, en una causa que, bueno, desde el punto de vista de, de la parte digamos, de la querella, ¿no? este, hablando con Verónica Heredia, me contaba que le parecía directamente ilógico el fallo de Gerald, aún, digamos, remitiéndose solamente a, la, a lo que consta, digamos, en, en la causa, ¿no? Bueno, en realidad no sé por dónde empezar, pero. Eh... Primero, eh, Santiago desaparece el 1 de agosto del 2017. Si nos remontamos a esa fecha, el, en el inicio es donde está todo eh, como para empezar a investigar. El juez Otranto en ese momento no hizo ni siquiera un, una reconstrucción de lo que pasó el 1 de agosto. No se peritaron las fogatas que hicieron los gendarmes empezaron a entrar en ese lugar y empezaron a quemar todo lo que encontraban a su paso. consta en el expediente que el juez Otranto el día 3 de agosto llamó por teléfono a Pablo Nocetti para avisarle que iba a hacer eh, allanamientos al escuadrón de a los escuadrones. El día 5 de agosto cuando fueron a hacer eh, allanamientos estaban las camionetas lavadas y las fajas de seguridad rotas. Nadie respondió por eso. Está en el expediente. No es algo que suponemos que pasó. A raíz de eso después hubo eh, tres rastrillajes, uno el 5 de agosto, otro el 16 de agosto y otro el eh, 18 de septiembre. El cuarto es el que aparece Santiago, que es el 17 de octubre, eh, cuando en los otros tres rastrillajes no había eh, absolutamente nada. Y como en todos los casos jugó eh, electoralmente. O sea... Cuando dicen que el caso de Santiago se utilizó políticamente, quien más hizo usufructo de eso fue el propio gobierno de Mauricio Macri, porque uno de los eh, rastrillajes fue an previo a las PASO. Mm. Cuando aparece el cuerpo, no solo fue previo a las elecciones, sino también previo a que tengan que ir ante la CIDH a Uruguay, a una reunión que había ahí ante la comisión, y donde tenían que dar explicaciones por qué tenían un desaparecido. Cuando pasa eso, que aparece el cuerpo oportunamente, eh, 17 de octubre, que es un martes, para el viernes a las 6 de la tarde ya estaba todo resuelto a nivel mediático, con un juez geral saliendo a decir que no tenía signos de violencia y la causa de muerte era ahogamiento, con ayuda de hipotermia. Sumado a eso, el propio Macri Garabano saliendo por todos los canales diciendo que ya está, que se había terminado, dándole las condolencias a la familia. En ese momento se instaló que 55 peritos habían dicho que se ahogó solo. Cuando en verdad fueron 26 los peritos, solamente dos peritos estuvieron junto al cuerpo, el resto lo siguió a través de una pantalla. Y, en, y lo que dijeron, que omitió decir el juez, general, fue que los peritos, escrito está, eh, dijeron que era muerte violenta, sumersión, entre paréntesis, ahogamiento, conyugado por hipotermia. Esa era la causa, pero no se podía determinar cómo murió Santiago, dónde murió, ni cuándo murió. De hecho, en la autopsia dice hallado, el, perdón, en la autopsia, no, en el, eh, la partida de función dice hallado el 17 de octubre. ¿Por qué? Porque no hay una fecha exacta ni se puede determinar cuándo murió Santiago porque no se hizo nada, o sea, no, no se amplió los puntos de pericia. Todo lo que le pedimos al juez Gerald fue rechazado. Por ejemplo, que peritara los billetes que tenía en el bolsillo, eh, no al lugar, eran las respuestas. Después, que se peritara un papel que tenía, tampoco. Que se peritara la plata, eh, las ropas que tenía Santiago, tampoco. El DNI, el juez eh, rompió la cadena de custodia y lo único que peritó fue un DNI similar que lo que hizo hacer es como un plástico podía estar en el agua 78 días, el cuerpo de Santiago también podía hacer lo mismo. Razón ilógica que cuando todos sabemos que una botella de plástico es lo que tarda en degradarse. Después, algo elemental como faltaban al menos tres testigos de la comunidad mapuche declarar, el juez nunca lo citó, no tuvimos acceso a participar en la declaración de Nicacio Luna, un chileno que lo hizo en en Chile la declaración y nosotros no fuimos informados. No pudimos presenciar la declaración de Lucas Pilquimán, que era un testigo que también se le tomó declaración en medio de un paro que había en nuestro país en, alrededor del 19 20 de diciembre, y la notificación se subió a la página web donde informan todas esas citaciones a las 11 de la noche del día anterior, o sea, se cita a las 11 de la noche, se informa eso, y a las 9 de la mañana se le toma declaración, que hizo una declaración sin abogado sin, y sin ninguna presencia de organismo de derechos humanos ni nada por el estilo. Eh, por ahí no sé si me estoy olvidando de algún otra. No, es, es bueno hablar sobre el, el testimonio de Lucas Pilquimán, porque el juez en el fallo de, digamos, del cierre en primera instancia... Toma en cuenta eh, este testimonio de Lucas y el, digamos, la, la pericia del DNI. Con esas dos cosas, él cierra, digamos, y dice, bueno, acá Santiago se murió solo, y da a entender como que la muerte lo estaba esperando a Santiago en el río, y que no, digamos, en ese fallo tampoco habla de la represión. Digamos, es como que Santiago estaba solo. Eh, y usa esas dos cosas, justamente el testimonio de, de Lucas, que no, no pudimos estar presente y el, la, la pericia del DNI, que no se hizo sobre la, el DNI original. ¿no? Es decir, que eh, el fallo, sí, el cierre del fallo es desopilante. Yo lo, lo leí, bueno, con, con Verónica Heredia lo conversamos en una entrevista. Este, eh, lo que hace es descontextualizar absolutamente, es decir, es, es dejarlo él solo, Santiago, en el fallo. Eh, cuando, como decía antes Sergio, eh, como mínimo hubiese sido abandono de persona, pero ni siquiera digamos, este, aparece esa figura, que tampoco hubiese sido la figura la correcta. correcta. Pero por otro lado, el, el aviso del juez a la gendarmería, la fuerza que debería ser investigada, lo que habla también de una cultura de nuestro país que eh, hace difícil investigar al poder, ¿no? porque en este caso son las mismas fuerzas que deberían ser investigadas las que metieron mano en el expediente de principio a fin, no hay tergiversaciones de la documentación eh, en bueno, la fiscalía... Hay, hay libros adulterados de municiones, Exacto. de armas, de vehículos, se borraron, o sea, cuando se secuestran celulares de los gendarmes, en vez de hacerlo en etapa y dejarlos para que sigan hablando, todo lo contrario, se los cuidó, se los preservó, mm. le quitaron los celulares, de 21 celulares solamente 7 tenían activado el GPS, cuando es obligatorio en la Fuerza de Seguridad tenerlo, mm. se pudieron piritar 16 porque los otros tenían eh, secreto de, de privacidad de parte de la compañía. Eh, Pablo Nosetti nunca accedió a que le peritaran su celular. Después se borraron de CPU y celulares, que, eh, fotografías y filmaciones. De hecho, hay ocho minutos, que es cuando llegan los gendarmes <coughs> al río y cuando vuelven a subir. Esos ocho minutos que hay, que son el, cuando tuvieron contacto con Santiago, no pudieron ser recuperados. Y, fueron borrados esos sí Sí, fue, fueron borrados y hay otro dato que eh, el gobierno, el Estado, Gendarmería, como se lo quiera llamar, eh, tenían de que Santiago había estado en ese lugar porque son los que previo a que aparezca el cuerpo de Santiago, fin de semana anterior, nos entregaron toda la información que había de fotos, que algunas que quisieron entregarnos, en donde estaba la última vez que se lo vio a Santiago con vida, que estaba con una campera celeste al, al lado de una casilla. O sea que todo el tiempo ellos supieron que estaba ahí y sin embargo eh, mintieron y encubrieron y desviaron la causa en esto de que dejaron al libre albedrío de que en 400, eh, se hicieran 400 presentaciones en, a lo largo del país diciendo que estaba en Entre Ríos, que estaba en San Luis, que estaba en Ushuaia, de esa manera confundiendo. Siendo que ellos ya sabían que estaba ahí. Nosotros tuvimos que probar que Santiago estaba en el lugar, cuando sabían desde el primer momento. Y lo otro, también curioso, es que cuando aparece el cuerpo el 17 de octubre, en vez de preservar el lugar y tomar pruebas, fue, recién fueron el 12 de diciembre, casi dos meses después, a tomar una medición del río con una vara y una cinta métrica. En un momento, además, donde por el de hielo el río es más profundo... Que en la época en la que bueno, fue claro. desaparecido el, el Santiago. Sí, ¿no? y lo otro que decía vos es que eh, cómo las fuerzas de seguridad se autoinvestigan. Por ejemplo, nosotros el 29 de agosto del 2017 le pedimos al gobierno que dentro de los pedidos que estábamos haciendo era que aparte de reconocer la desaparición forzada porque todo indica que es así, le pedíamos que se creara un, gru un grupo de expertos independientes que garantizaran la investigación. Vino dos veces la ONU y los rechazaron. Eh, le daban en un momento que los dejaban participar, pero sin inmunidad diplomática. Eso queda después expuesto. ¿Y por qué nosotros seguimos pidiendo? Porque en el 2011 se tipificó la ley de desaparición forzada en democracia, que era como un hecho que estaba solamente ocurría en dictadura. Se tipificó la ley, pero no se instaló cómo investigarla. Entonces nosotros pedíamos que se conformara ese grupo eh, porque iba a peligrar la investigación. Y de hecho pasó, eh, quien investigaba en la desaparición forzada de Santiago era Prefectura y Policía Federal. Prefectura fue tres restrellajes, no lo encontró pero lo encuentra el cuarto, sospechoso. Eh, la Policía Federal es la que el médico de eh, Huertera Aguiar mm. va y le saca una foto al cuerpo de Santiago y la difunde. O sea que estamos en manos de ¿Quién? Eh, de Chocobar, de los, cuatro, de los policías que le disparan a los cuatro chicos en San Miguel del Monte, o del Cabo Pinto que le dispara a Rafael Nahuel justamente en el velatorio de Santiago. Esa era la fuerza de seguridad que investigan. O sea, actúan en un lado e investigan en otro. En el caso de Rafael Nahuel investiga eh, prefe, eh, perdón, Gendarmería y Policía Federal. Un gendarme dijo, que el perito de Gendarmería, que Rafael Nahuel tenía pólvora en las manos, después se comprueba que es mentira. O sea que se encubren en diferentes causas. Sí. Y, aún en de, un caso, y después digamos, se los premia. En un, en un caso donde hay un balazo por la espalda, o sea que no pueden ahí decir ni que se ahogó, ni que, eh, decir que aún Algo ahí se nota. Bueno, pero en realidad eso fue también, eh, ya no necesitaban desaparecer a nadie, porque desaparecieron a Santiago, después lo cierran de esa manera. Eh, no es que lo cierran, digamos, le dan una una resolución o una respuesta diciendo o se ahogó solo, se instala eso durante bastante tiempo y eh, ya no hace falta porque hay parte de la sociedad que aprueba eso y lo da como que se naturaliza la muerte. Entonces después viene una seguidilla de, eh, de fusilamientos, por así decirlo. Podemos recordar Ismael, Facundo, eh, Bocha, eh, Matías, otro chico, y así hasta llegar a según el informe de la Correpi, que cada 22 horas hay un muerto por gatillo fácil. Cuando se naturaliza todo eso, incluso eh, en enero del 2018 se asciende a 5 o 6 gendarmes que participaron en la desaparición forzada de Santiago, se lo premia Chocobar, eh, se les da un respaldo que de hecho lo inició la propia Bullrich a mediados de agosto cuando dice que no va a tirar a ningún gendarme por la ventana, sí. que ella se la banca, que necesita a esa fuerza por el trabajo que están haciendo de fondo. Es muy curioso eh, porque en realidad un ministro o una ministra es, es un civil que debe manejar a una fuerza que no es civil y acá hay una confusión, no Bullrich parece ser una especie de militante, este, en este caso esto corre por mi cuenta, pero yo creo que lo que milita es un crimen de Estado. Eh, si les, así va a quedar una, el nombre una, de Bullrich. Hace una apología... De, eh, de un gatillo fácil, porque premia en vez de castigar. O sea, cambia eh, eh, castigos por, por premio, digamos. El, ¿Es cierto que el juez le dijo a tu madre que había sido presionado para cerrar la causa? Sí, cuando lo, cuando lo llama le dice que, cuando, que tiene que cerrar la causa eh, y mi vieja le dice, bueno, pero no va, eh, pero bueno pidiéndole explicaciones, le dice, lo que pasa es que estoy siendo presionado y apretado eh, junto con mi equipo. Eh, y mi vieja le dice, bueno, pero no hay nadie responsable, no hay nadie preso. No por ahora. Esa fue la respuesta. Eh, hace un cierre en primera instancia, nosotros apelamos y enseguida fijaron la fecha que fue el 29 de enero. Y ahí es donde yo digo cómo se lo utiliza políticamente porque estamos previo a las pasos mm. y ya tienen todos los plazos vencidos tenían 15 días para expedirse y decir si continuaban con la, con la causa o cerrarla en, en otra instancia y van seis meses y ahí sigue eh, durmiendo digamos la causa como si se tratara de que ver a ver con qué gobierno se acomoda la justicia. En esa audiencia de apelaciones eh, hay una declaración de Nora Cortines por parte de la Comisión Provincial por la Memoria, donde ella cuenta haber estado en dos de esos rastrillajes que vos contabas antes, y, y le dice al juez, eh, apelando al sentido común, no me jodan, le dijo, no nos tomen por tontos, porque. Nosotros estuvimos ahí. Claro, y yo, sí. yo lo que vi fue un video de uno de esos rastrillajes donde los pusos están literalmente chapoteando. Sí, no, ahí hay algo. no estuvo en los rastrillajes y no estuvo sea, ella sí. fue por su cuenta en dos sí. oportunidades y estuvo ahí también. O sea, como que fue una. Eh, pero aparte hubo vedores. Eh, de APDH, de, no me acuerdo si de alguien del CELS estuvieron, También. pero participaron en uno de los rastrillajes. No en el 18 de septiembre, que yo lo que presumía esa vez es que iban a meter a Santiago en el lugar uh -huh. y si yo me guío por las fechas y lo que condice dentro de la autopsia, que dice que tiene polen entre no mayor entre 20 y 30 días, condice con la fecha del 18 de septiembre al 17 de octubre. Me desvié justo, pero era para aclarar lo de, lo de Norita, que en realidad estuvo en el lugar y también sí. fue es una voz autorizada que estuvo en el presenciando el lugar, o sea, no es que no estuvo. No, no, no, y si algo de Nora sabemos es que no miente. Eh, hablando de la autopsia, vos te referías a el, al polen, que además hubo opiniones de una experta ¿no? en, en la materia que dijo esto que vos decías, que más de 30 días ese polen en ese cuerpo no podía haber estado y... Y por otro lado, la criogénesis, ¿no? es decir, la, la cuestión de la temperatura del agua, que también era eh, sí, una realidad experta, pero que era muy, muy distante de lo que. Y digamos que, que dice para que eh, tenga el estado de conservación que se lo encuentra el cuerpo, debe estar en, redondeando los menos 80 grados. Y la temperatura en el río Chubut es entre 3 y 6 grados. Entonces es simple, entonces le preguntamos al. O sea, si vos me estás diciendo que la temperatura es entre 3 y 6 grados. Y, no, y, y en la autopsia dice que fue crioconservado natural y artificialmente, amplíame esa... ¿Ese artificialmente qué quiere decir? Claro, porque naturalmente sabemos que no es porque no condice con la temperatura del río, no condice que tenga huellas digitales en, lo, en, en perfecto estado. El cuerpo, la manera que se lo encuentra, cuando por otro lado, un perito que no es de parte nuestra, sino lo hizo por su cuenta, hizo una prueba en el lugar y lo que él, que eh, es una prueba con, con carne, con, simulando eh, algo que podría ser, no un cuerpo humano, pero sí en, en una proporción, eh, se redujo a la mitad en 30 días. Entonces, si en un lugar donde hay eh, fauna, donde hay eh, cangrejos, donde no podría haber aparecido de la manera que aparece el cuerpo de Santiago. Y, eh, y algo, un detalle que también el juez lo omite decir y lo omite escribirlo, pero sí está filmado, que es que cuando aparece el cuerpo tiene una tira negra, una especie de cinturón, suelta arriba de la, de la campera. Entonces vos estuviste 78 días con una tira suelta y el agua, la corriente no se la llevó. Me parece muy eh, incrédulo si tuviera que... Sí, sobre todo hay, hay que dimensionar, ¿no? que no se pueden soslayar esta enorme cantidad de elementos, porque la verdad que cuando uno se pone a, a revisar sin ni siquiera ser un conocedor ni estudioso, es muy impresionante, digamos. ¿no? no solamente las mentiras objetivas del gobierno, que eso cualquier persona lo conoce porque todo lo que dijeron en los medios es algo objetivo, que lo dijeron y que era mentira. Corriéndonos de ese lado, corriéndonos de las posiciones este, de, de Patricia Bullrich, que en algún momento ojalá tenga que responder por estos crímenes de Estado, porque digamos vos hablaste de Rafael Navuel y hay otros casos más, eh, pero digo corriéndose de eso sí, solamente analizando lo que ocurrió desde el momento de la desaparición eh, hasta el momento del cierre de la causa es decir todo lo que se soslayó es decir todo lo que fue denegado por parte del juez a los pedidos de ustedes tratándose de la posibilidad de que haya sido desaparecido en democracia una persona y haya sido este, fallecida digamos como causa de una represión ilegal y una desaparición, es decir, solamente con esa posibilidad, digamos, no es muy desproporcionada, este muy desproporcionado el modo en que fueron soslayados todos estos elementos. Es decir, no puede quedar ninguna duda, digamos. ¿no? Es sí. decir, que queden no dudas, sino al contrario, sospechas de lo contrario, digamos es algo de lo que creo que no, no se está tomando real dimensión. Y algo sencillo, digamos que nada de todo lo que yo dije, referido a la autopsia, Digamos que no hay autopsia, no, el estado del cuerpo de Santiago no era el mismo que está ahora. O sea, sacamos todo eso de lado. Eh, el, ¿Quién es el responsable? O sea, una que es eh, el Estado sí o sí. En, to, en todos los caminos que vos quieras hacer. Me decís que estuvo 78 días ahí, dejamos de lado el, de cómo aparece el cuerpo. El responsable es el Estado, que fue cuatro veces a buscarlo, en tres veces no estaba y estaba la cuarta. Eh, Me pueden decir que fueron los mapuches, ¿Pero ¿quién es el responsable? El Estado que no investigó, no entró en el lugar, no se le tomó declaración eh, y tiene una logística avanzada como para poder tener una persona conservada de la manera que tiene. Eh, le digo esto irónicamente, ¿no? no es que. Pero digo, en todos los casos, buscarle la vuelta que le busques eh, no es una negligencia, no es que Santiago agarró y se tiró a las 3 de la mañana fue alcoholizado, eh, invadió la, una pileta pública o privada, se tiró ahí y se ahogó solo. O sea, estás en un contexto de una represión, entró ilegalmente la gendarmería, sin orden judicial, utilizando la palabra flagrancia. Eh, hay muchos hechos. O sea, no es que en todo lo que vos quieras... Y Con si 80 fue, gendarmes para una manifestación de 10 personas. Y si yo me presento al juez el día 4 de agosto, Digo yo porque fuimos los dos, pero Andrea no la dejó entrar, entre ellos solo. Eh, y la postura de la fiscal es como si fuera la defensora de la Gendarmería, donde un Méndez, que era el comandante de ese día, que nos lleva el informe y tendría que haber quedado por lo menos, no digo detenido, pero con un sumario. Con... Y la explicación diciendo, ah, no sé, yo en el momento que, que pasó eso, yo me fui a hablar por teléfono y me fui al baño. Entonces no estuve. Y también después te enterás que... Eh, Nicasio Luna, que es un testigo que estuvo ahí, eh, entraron, quitan las pertenencias de él y al otro día, o sea, el 2 de agosto se presenta ante el juez Otranto, le entregan todas las pertenencias y no le preguntan absolutamente nada y se va a su casa. O sea, me, me suena medio a, a cargada porque parece sí. que entras persiguiendo a gente que supuestamente son, están haciendo algo malo y está bien que hayas entrado ahí, si vos lo justificás. Y cuando al otro día se presenta a quien vos estabas corriendo, le entregás las pertenencias y no le preguntás absolutamente nada. Entonces son muchos los, los datos. Si no tenés nada que ocultar, ¿por qué eh, fraguaste los libros? ¿Por qué lavaste las camionetas? ¿Por qué encubriste? ¿Por qué mentiste? ¿Por qué nos atacaste? ¿Por qué me interviniste el teléfono a mí? ¿Por qué nos perseguiste? Bueno, son muchas las cosas que en nada de lo que puedan decir quita la responsabilidad del Estado. Incluso no podría hablar de que se cometieron delitos en, el, en todo este transcurso, digo, porque eso de intervenir el teléfono y, otras, y otros hechos digamos que, que de los que hay constancia, casi que también podrían empezar a pensarse como, como delitos por parte del Estado. ¿Cómo sigue ahora la, eh, la causa? ¿Cómo, ¿Cómo es el planteo que ustedes están haciendo ya a nivel internacional? Bien, y te respondo algo más de sí. eso. Me entero por televisión que eh, van a juzgar a carabineros en Chile, que a su vez le vendían información al gobierno de Bullrich, falsamente, con el nombre de mi hermano Germán, mi segundo nombre y mi DNI, diciéndole que tenían intervenido el teléfono remotamente, vendiéndole cualquier información. Eso ocasiona de que yo voy a Chile y me tengan demorado porque tienen, no sé, la cantidad de cosas escritas como si fuera, eh, no sé, pero digo como para todo sí. lo que ocasiona después que ni siquiera hasta... En, en el espionaje fallan en algunas cosas que no les importa mm. la, averiguar eh, o espiarte de verdad sino que también compran pescado podrido y, a, y de la manera que lo hacen me preguntabas, perdón internacionalmente no, no, por, por la por por cómo, cómo es la presentación que hicieron ahora y, y qué, qué expectativas tienen lo que hicimos bueno fue ante la CIDH eh, algo que veamos trabajado porque en el momento que buscamos a Santiago eh, estaba muy de moda la deshumanización, la, eh, el ataque, el denigrarlo, eh, atacar también organismos de derechos humanos a nosotros, eh, era general. En ese momento yo decía que nuestra prioridad era buscarlo a, a Santiago. Eh, no podíamos detenernos en los dichos de no sé, de Carrió que decía que Santiago estaba en un 20% en Chile, que era como Walt sí, Disney, sí, bueno, sí. todas esas barbaridades. Hicimos una presentación en la, con todos esos ejemplos y cómo actuaron eh, el propio Macri, la ministra Bullrich, Abruj, eh, Pablo Nocetti, Germán Garabano, toda esa línea, después los políticos como Carrió, Yamil Santoro y Fernando Iglesias, y periodistas de primera línea, que eran los que eh, primero deshumanizaban y después atacaban al resto y cómo sembraban pistas falsas. Después los otros periodistas que lo que hacían era eh, adelantar o digamos marcar una línea, un terreno, que después eso se volcaba en la investigación, o sea, tiraban algo mediáticamente y después eso se iba a ver reflejado en la causa. Y después los famosos influencers, que son los que eh, actúan en redes sociales para que después lo repliquen los trolls y la gente carne y hueso que no hace un análisis propio y empieza a repetir cualquier cosa sin tener ningún fundamento. Así que quedó entonces en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ahora presentado el Eso, caso. Eso, y a su vez alertando de todo lo que se va utilizando eh, electoralmente y cómo no se. es necesario eh, que cuando se reabra se cree un grupo de expertos independientes para que realmente se pueda empezar a investigar, porque hasta ahora no se hizo una investigación. Bueno, no, lo último, lo último tenía que ver más bien con cómo, cómo hacen, digamos, para, para mantener este temple que se les percibe, eh, tratándose eh, de. Bueno, esta escalada de violencia este, y de odio este, que han tenido que padecer digamos, ¿no? desde, desde la intervención del teléfono hasta este, el insulto el insulto de granel ¿no? Bueno la verdad que a veces tenemos momentos como intensos porque bueno eh, más allá de, de todas esas cosas de tener de haber sido víctima de espionaje por parte del estado, también hemos sido víctimas de una campaña digamos, para que se, que se hayan metido con nuestro trabajo. Eh, bueno, decir barbaridades de la familia, de que no quisimos colaborar, eh, que nos pagan tanto dinero por mes. Eh, pero también eh, somos conscientes de que tenemos un montón, pero un montón de personas que, que nos apoyan, que nos dan aliento, que nos dicen que no estamos solos. Y cuando tenemos que poner en la balanza, nos quedamos con eso, con el uh -huh. acompañamiento y con. sobre todo que la gente también como nosotros quiere justicia por Santiago y quiere saber la verdad más allá de todo. Pero bueno, a veces sí se hace, se hace difícil, eh, pero bueno, acá estamos, seguimos. Bueno, gracias y desde acá, por supuesto, que acompañamos. Bueno, bueno. gracias y verdad, justicia por Santiago. Gracias. Justicia por Santiago.